Señores de este Puerto Rico, eh, uno de los exponentes de la música trap, eh, de la música urbana, más crudos, más, más realistas, más que canta la calle de una forma eh, bien. Yo creo que, que lo hace de forma personal porque son personas que viven en la calle y tienen un respeto y, y es un tipo que no se le queda callado a nadie. Eh, eh, el señor El Dominio. Dominio, ¿cómo estás? Bienvenido a, a Telenovela Los Osobrosos. Bien, gracias a Dios y gracias por la oportunidad aquí, pues, trabajando con, como, como podamos y dándole duro para sacar el disco en agosto. Va, viene con un disco en un disco completamente en agosto ya. Sí, en agosto vengo con un disco que se llama No Friends, que es sin amigos, significa sin amigos, porque pues, el disco es sin featuring, o sea, vengo a demostrar cómo que más lo que yo puedo hacer yo como... Como solista, ¿me entiende? Ya que uh -huh. pues, la mayoría de los artistas se desarrollan en los discos, pues, que son juntos, casi todos los discos. Y pues quiero hacer un disco más como personal y, y darle música a la gente diferente, que no es lo que yo he dado, es pues, algo más, más, más trabajado, más, más detalle, ¿sabes? Música más, más, más cara, yo diría antes que vayamos con esa etapa de, de, de tu álbum que viene en agosto y todo eso, lo que tú vas a trabajar vamos a empezar Dominio cuando tú empezaste y tú dijiste bueno, a mí me gusta eh, eh, esto de, de ser rapero ¿cuáles eran tus influencias? ¿y qué te motivó a tú decir bueno, yo también puedo hacer eso? bueno, pues cuando yo era chamatito por mi ignorancia pues, mis metas eran ser capo cosas así, ¿me entiendes? y un momento que me tropecé y pues caí en la cárcel y después que, en la cárcel, escribí mi primera canción, pero la aflochaba la, la en los toiles, la escribía y como que para que no, me, no se rieran de mí, yo decía, no. <risa> pues nada no, no se le enseñaba a nadie y después me fui a Nueva York a hacer las cosas bien y, pues, allá él, mientras trabajaba, pues se me ocurrió, Diablo, yo quisiera tener la vida de un capo, pero legal, que yo tengo que hacer, eso ser artista, porque es más o menos uh -huh. de vida, pero legalmente, y pues hasta que me decidí, como ya tenía, yo sabía que tenía el talento escribiendo, pues, me me, me medía con lo que estaba sonando en el momento, que era pues, la gente que yo escuchaba, Tego, Ñejo, Arcángel, Ñengo, ¿sabes? Era la, la clase de, de, de artista que yo escuchaba por esos tiempos, y como que me medía, y ahí empecé a escribir hasta que iré a Puerto Rico como a los dos años, ahí me encontré con mi primo, que es John Zeta, y, y ahí pues ya le estaba cantando, y yo le enseño, mira, tengo estos temas escritos, como, enséñame, como, cómo, cómo, que, a dónde tengo que ir a grabar, y, y hasta que él me dijo, y, y empezamos a trabajar juntos en el 2012, fue eso, y después tuve unos años que no pude trabajar, por tenía a mi hijo, y pues no tenía tiempo ni, ni el dinero para seguir trabajando, y... y el nene se fue con su mamá de nuevo con la custodia y ahí pude empezar a trabajar otra vez en 2016 hasta que 2017, gracias a Dios, pues se nos dio la vuelta y seguimos dándole aquí. Cuando fui a Puerto Rico pues fue más fácil porque aquí pues está todo el meneo, ¿sabes? tanto los estudios, todos, todos los artistas y pues poquito a poco, pero el primero que tuvo la visión fue Jengo Flow, que me escuchó y ahí yo vine con unos temas ya trabajados y... Al escucharlo, pues, le, le gustó, me apoyó, me apadrinó en ciertos momentos, y hasta que, pues, yo mismo me desarrollé y hice mi propia compañía, y, pues, seguí para adelante, ¿me entiende?, trabajando y metiendo mano, porque eso se creciendo. Dominio, ¿qué tan difícil es salir de la calle y o sea, tomar esa decisión de tú decir, ya yo no quiero estar en la calle, y, y, y, y trabajar en otra cosa que tal vez uno, pensándolo, no, pues, digo yo... Eh, yo, aventurar, aventurar para la música. Yo diría que, que hay muchos factores porque cuando uno no tiene nada que perder pues a uno a veces no valora la vida, ¿me entiendes? Y uno piensa como que ah me maten haciendo dinero, cosas así que son un pensamiento ignorante pero ya cuando uno va creciendo uno va viendo la verdadera realidad de la calle que no, no nadie termina bien, eso ya yo tengo mi primer tropiezo, ahí mismo tengo mi primer hijo y... y ¿Te cambió tu hijo? Tú? Ya cambió la mentalidad, ¿me entiendes? Yo pegaba a amigos míos que sus hijos se criaban sin ellos, sus esposas con enemigos de ellos, con amigos de ellos, cosas que tú dejas como que si yo no estoy aquí, ¿qué va a pasar con mis hijos? y Pues ahí fue que yo como que, pues digo, voy a tratar de hacer las cosas bien, empecé a trabajar legal en Estados Unidos y fue difícil porque... De ganarte un día 500 dólares, de ganarte 260 en una semana, ¿sabes? Sí. Mi primer cheque fue como que diantre, como iba a conseguir el dinero que yo hacía, ¿sabes? Y pues, no te digo que es fácil porque, pues, es difícil dar el paso, pero yo digo que con todo, si tú haces las cosas con, con fe y seguridad y positivamente, ¿me entiendes? Pues las cosas salen porque a última hora Dios sabe que uno está tratando de hacer el bien, ¿me entiendes? no quiere seguir en esa vida y como Dios conoce el corazón de uno, pues yo digo que eso es una de las cosas que, que también influye mucho lo que, que tú, como tú seas en la vida y, y tú eres malo y, y, y, no, y tú, lo dices, tú lo dices y tú lo dices, la y, familia ayuda mucho, o sea, tu y hijo no, la tu... Familia, hay muchas cosas, ahora mismo la familia, la carrera, ¿sabes? No te digo que aparecen gente delante, mira, mira, vamos así yo, ahí vino porque ahora mismo yo me lo busco legal y, y, ¿sabes? No, no voy a arriesgar lo que yo me gano por, por un chanchito, ¿me entiendes? Por una, no, no, y me atras, mantengo alejado de lo que es, no cambio mis amistades, porque mis amistades, ¿sabes? Siempre van a ser mis amistades, mi barrio es mi barrio, mi esencia es mi esencia, y pero que como quiera que sea, ¿me entiende? Trato de, ¿no? me involucro en nada de, de lo que tenga que ver con, con esto y tampoco pues ni hablo, ni comento, no pregunto ¿me entiendes? Que por tú la respeto. Por... tú la respetas la calle porque en verdad, ¿sabes? yo algún día estuve a lo mejor en esa posición quizás no porque yo quise ¿me entiendes? sino por la necesidad hay mucha gente a veces que lo hace porque quieren que la gente lo respete cosas así, pero yo no tuve esa necesidad sino fue más por... Eh, por tener lo mío, ¿me entiendes? Porque al sí, venir claro. el este uno no pudo ir a la universidad, tuve todo el mundo profesional, con sus su familias bien, su, su, su profesión, ¿me entiendes? Y, claro. y uno no tiene nada <risa> como. Sabe, la mentalidad cambia, pero yo creo que también hay mucha ignorancia. y... No, pues, y, el, y eso de hombre, saber encontrar. Saber, y saber arreglarlo a tiempo. Sí, gracias a Dios, pues en verdad, sabes también siempre pensaba como que diablo, la calle no es para todo el tiempo porque todo el que se queda termina mal, ¿me entiendes? Y, y pues yo terminé mal en cierto modo porque ¿sabes? hice mi tiempo en la cárcel y cuando salí pues había pasado muchas cosas en ese transcurso y como que no le perdí el amor a la calle, como que pues ahora pues lo transmito en canciones, a Ay. veces hay que ah, diablo, pero tú lo que hablas de matar, tú hablas de cosas de, de la calle, ¿sabes? Pero yo no opicio abuso, yo no opicio. si sí, yo opicio que, pues, si alguien te que atenta contra tu vida, pues, normal, sabe Como cualquier instinto humano, pero que ahora estamos tratando de hacer una música más para baby, más maleanteo para las mujeres y, y tratando de hacer la vuelta más, más amplia, que haya más público, más en territorio. Eh, Dominio, ¿cuál fue el momento que tú dijiste? Bueno, me llegó mi primer cheque de, de, de la música, ¿viste? ¿Sí? de bueno, wow. me llegó el primero? Pues, esto. Hoy le estaba hablando justamente de eso con, con Sinfónico, uh -huh. una persona que me, que me eh, ubicó en la Riel para yo empezar mi camino como tal, en mi compañía, hacer mi compañía, hacer mi propia disquera. Y. Al principio él me decía, hablo, cuando tú hagas esto, no va a querer josear más por ahí, no va a querer hacer nada. Y yo, ¿qué? Yo, yo, ay yo, no quiero saber de, de, olvídate, yo hago música para que la gente sea muy famosa. Eh, ignorantemente, porque no sabía lo que tenía en las manos, hasta que, pues empecé a hacer las cosas bien con él y mi primer cheque fue de dos mil algo de dólares. Y yo, como que la igual. yo me hice me llegaron dos mil dólares en el buzón de mi casa es como que a ver y después ahí cambió la mentalidad y el próximo cheque fue el doble el otro el triple y todo fue creciendo más y más hasta que pues hoy es algo grande me entiende que pues, gracias a Dios pues estamos bien y vivimos bien soy el dueño de mis máster de mi música soy el dueño de todo me entiende también es un riesgo también porque tengo que invertir mi propio dinero claro. gracias a Dios me va bien y si aparece una discada con una buena oferta, pues eh, se piensa, pero tiene que ser bien bueno porque nos va muy bien solo. Bueno. ¿sí? Entonces esa química que tú y, y tu primo John Z, eh, porque hay poco que lo sabían que tú y John Z la no son primos. Eh, ¿Cómo ustedes dos hacen una química en cada colaboración que hacen en el trap? ¿Han pensado hacer un álbum juntos los dos? Nosotros tenemos un álbum junto que se llama Super Saiyan Flow, uh -huh. ahora vamos, tenemos el 2 ya casi a, a mitad, tenemos como like seis temas ya, pero que, yo digo que la química que nosotros tenemos, entre nosotros no hay maldad, ¿me entiendes? no hay envidia, no hay, no hay listería, no hay negocio, sabes, entre ellos y él nunca hemos hablado de dinero, sabes, ya él me necesita por un tema, yo estoy ahí, eso es tuyo, tu mano, yo te necesito, él me da esos temas, ¿me entiendes? siempre hay una, una relación buena y desde el principio fue así porque nos ayudamos siempre, ¿me entiendes? A principio el primer disco de nosotros fue, el que primer tema que pegamos fue ese, que okay. el tercero sentimiento, que fue un tema que... Sí, fue mundial. Lo hicimos entre nosotros, entre los dos, ¿me entiendes? Él me presentó un chanteo. Y yo le acuerdaba, yo daba un coro, yo le hice el coro, se lo hice un, en unos tonos, él me dijo, no, lo voy a cambiar los tonos. Le cambió una palabra que era muy ocena, pues le puso otra más. Uh -huh. Y le salió un, un clásico que en verdad, a ver, siempre nos hemos unido, al igual él a mí me ha dicho, toma, con este, con este coro para ti. So. No hay esa maldad, ¿me entiendes? Y en el negocio, que es, existe mucho egoísmo, mucho mucho ego de que yo soy el y no, no los demás y por eso yo digo que a veces afecta mucho la química y, y la, la música quizás estuviera más a otro nivel mucho pero al pensar con ese egoísmo pues, pues no desarrollan otras cosas porque no trabajan, no colaboran no pues yo digo que eso es lo que pasa y gracias a gracia de Dios pues hasta el día de hoy seguimos trabajando, él a veces graba con gente que yo tengo problemas, a veces le, pero que nunca ha habido eso, ¿me entiendes? él con su negocio y yo con mi negocio y sabes todo el mundo se respeta y todo es un orden, gracias a Dios. Y que ustedes como familia o saben que se dicen las cosas siempre la clara, como ustedes dicen, se dicen la verdad en su cara. O sea, ¿quién te quién regaña más? ¿Tú lo regañas mucho a él o él te regaña a ti? No, yo soy mayor, me entiendes, y, y, y pues tengo un poquito de más. He tenido que sufrir más en la calle, ¿me entiende Que pues, a veces hay cosas que él no las ve porque no tiene, humor esa malicia. y Pero yo soy más, más para que... En cuanto sí. a eso, a veces él también ve cosas y me dice, mira, Dominio Arnel, cabrón. Esto, esto está mal, ¿me entiende O está pasando, bien esto, fulano hizo esto, no me gustó, dependiente, eso. Siempre nos estamos cuidando porque de eso se trata, ni el negocio más que el negocio y mucha gente que que se aprovechan de la gente que, pues, que, que no saben del negocio que no saben de, de lo que están haciendo a veces ellos o pues, son muy buenas personas de corazón, la gente se aprovecha John Z hay alguien así, ¿me entiendes? y a, a la vez que mucha gente se aprovecha también Dios nos sigue sí, bendiciendo ¿me entiendes? Eh, el corazón de uno es lo que cuenta que, es así, eh, te entiendo y, ¿cuándo fue, Dominio, que tú ¿cuál fue el primer palo que tú dijiste? bueno, este fue el palo que me dio ¿Fue hacer sí. los sentimientos o hubo otro tema que ya en Puerto Rico me no, ha bueno, explotado? Como tal, como en ese tema de hacer los sentimientos, pues yo no me. Yo no me, dije, mira, yo hice esto, me entiendes solo. Uh -huh. Pero nos mantuvimos como que, ah, lo aquí. Pero mi primer palo, sí, tema, fue de tu chapo. Que es un tema que, que pues, todavía es el sol de hoy, todos los días yo me meto en mi historia y. y eh, me no, lo Te lo manda. Y otro que se llama. Y vamos no? <risa> <risa> a estar mucho, mucho. Mi perico, mi bug, esto. A ver, muchos, fueron muchos palos. El bote fue mucho corrido. Después al, al año fue Valenciaga, que eso fue súper grande. Entonces, perdón que te interrumpa, dominio. El tema anterior que tú decías que fue el primero de tu chapo. Cuando tú comenzaste a ver la gente en la calle, con los carros, ahí fue que tú empezaste a ver, el tema se metió. O tuviste los visitas y tuviste, se metió. Fue pues, pues poco a poco, fue la misma gente en la calle, ¿sabes? La misma gente y los mismos artistas, porque con ese chapo, pues, con esa eh, canción, mm. Tu Chapo, fue la primera canción que ⁇ Ñengo, pues, como me presentó al público y subió mm. un video, hablo, escuchando a Tu Chapo, hablo, escuchen a este chamaco que que va a ser el nuevo Real G, que el Ciguay, y, y pues ahí fue que el tema se fue más. Ya el tema estaba en la calle, ¿no? porque pues aquí en los caseríos y en los barrios fue donde primero yo me empecé a regar y, uh -huh. eh, en, los, en los street clubs, ¿no? las mujeres bailan, las mujeres llegaban a los caseríos con esa música, yo cantaba la pues, eh, ese tipo de personas, sobre, estoy hablando de un stripper, sobre ese tema fue también otro que a y al estar uno, pues salían los demás, y, y a la misma vez estábamos zumbando malanteo después hubieron guerras, o todo fue cayendo, todo corrido, y nada, hasta el sol de hoy, se muy igual trabajando el mismo ritmo, y, y te bueno. para adelante. ¿Cómo tú ves a Ñengo, eh, dominio y a los ríos allí? ¿Tú le agradeces mucho el apoyo a Ñengo? ¿Se llevan bien? ¿Tienen buena comunicación? Sí, en verdad, con nosotros nos separamos un poco porque pues, él tiene su negocio y yo pues, a mí, mi puerta. Él, yo tenía una visión diferente a la de él y pues él me respeto en esa área y, pues yo seguí mi camino, como te claro. dije, mi compañía y, y todo siguió corriendo y... Pero nunca ha habido una fuerte de respeto, sino a cada rato nos encontramos por ahí, en los sitios, en los barrios, y si no nos hace como dos meses estuvimos pescando, estuvimos ayudando a la gente del sur que, que acá pues, ocurrieron unos terremotos, pues fuimos a llevar unos generadores eléctricos que compramos y, y, pues sabe que nos mantenemos como tal, en lo musical a lo mejor no nos ve la gente juntos, ni nos ven en video, pues yo no soy persona de tal mira, vamos a subirle un video para que hablen, so, yo prefiero ser más en lo personal y... Pero, bien, pues, ¿es posible que, que eso vuelva a pasar? Una colaboración entre ustedes, Sí, seguro que sí, en verdad, ¿sabes? Lengua es como mi, mi padrino, sabe El primero que tuvo la visión y para ello nunca voy a tener un nombre, entiendes? El día que él me necesita, yo voy a estar ahí, el día que... Ay, yo voy a estar porque él estuvo cuando yo lo necesité y ay, yo lo veo como él, él es alguien que lo respetamos mucho, también fui fanático de él, ¿me entiendes? Y, y para mí eso vale mucho, que gracias a él mucha gente pues tuvo la visión y me la dio y pues creyó en mí porque el sello de él, ¿me entiendes? El sello ah. de él es algo mundial y es bien serio, Real G4 Life es algo que... que ¿sabes? Son unos fanáticos bien, bien fuertes, son unos fanáticos bien serios, que ¿sabes? hasta la muerte. ¿sabes? Entiendo, entiendo, entiendo. El real Life, por vida. Y ya tú sabes que es un movimiento que en verdad me ayudó mucho y, y siempre agradecido. Todavía en la hora yo me considero de un aquí, porque a eso no quiere decir real y, y yo vengo de, de allá, ¿me entiendes? Gracias a Dios pues no tenemos la necesidad de hacerlo, porque como te dije, nunca fue... Como que lo voy a hacer por un hobby, un gusto, sino todo siempre ha sido por necesidad. Y, y como decías tú, pa, eso es un estilo de vida, el RIGI. No la... exactamente. Mm. Y la te lo toma, así es. Así. Eh, Dominio, ¿cómo tú te consideras? ¿Una persona eh, muy sincera o muy conflictiva? Porque a veces tú haces declaraciones que hay gente que dicen, Dominio, dijo tal cosa. O sea, es porque tú eres una gente clara que no te gusta tener tabúes y cosas así. Es que lo que pasa es que hay mucha diferencia a veces y por eso es que una persona, un artista real yo digo que se define más por, por los actos, no porque se diga una canción que es real o que haga 10 canciones diciendo que es real y, y hay algo que, que en la calle pues se paga con, tra, con muerte, que es la traición ahí, la traición, la hipocresía y como esas cosas para mí pues, siempre han sido como que bien serias, pues... Como que no me gusta el estilo del, del, de vida de, de, de, de, de la industria. Que es ser hipócrita. Nos vimos hoy, ando con aquel, hablo de ti, aquel habla de, de, me habla de ti a mí, después anda contigo. Y al final tuve que es como un ciclo, un círculo. Y no me gusta eso, en verdad. Y por eso fue que a mi disco le puse este nombre, porque pues me sentí un momento como que en la música no tengo amigos, ¿me entiendes? Uh -huh. no tengo, no puedo decir diablos a lo mejor si sí, en algún momento lo pensé, porque uno le da la oportunidad a las personas, pero ¿sabes? lo que he visto entre, no puedo decir todo, pero la gran mayoría eh, hablan mal de aquel, los ves con, eh, después el tiempo con ellos, los ves grabando juntos y pues yo mantengo ese respeto a mis fanáticos, a la calle también, porque la calle, aunque uno lo quiera, mis amigos se van a enojar con el otro artista porque está jodiendo conmigo, que no soy su amigo, ¿entiendes eso? Yo le doy un respeto también a la calle y siempre me mantengo, si puedo arreglar un problema que ha pasado, casi todos mis problemas, la, no la, todos, pero... Sí, algunos, sí, con algunos colegas o se han llegado a algunos acuerdos en cuestiones de, pues, tú no hables de mí, yo no hablo de ti, y sacar el problema para evitar cosas mayores, porque, como te digo, siempre están los amigos y están las personas detrás de uno que a veces, sin uno querer, vienen o se encuentran al artista en otro lado y pasa alguna situación sin uno haber dicho nada, o sin uno querer por nada más ser de uno, Exacto. ¿me entiendes? pues esas cosas pues se evitan y muchas veces pues las situaciones llegan a esos niveles porque no aguantan la presión musical y yo soy una persona bien sincera, bien fuerte y yo voy a tratar de, si tengo una guerra contigo, voy a tratar de donde, donde te duela y bueno. si me faltan el respeto pues no estás dando el derecho de hacerlo y, y pues, la mayoría de las veces pues que yo me he ido con las mamás personal o he hablado cosas así de hijos o cosas no, a lo mejor yo no ni, ni querido, pero el, la misma el mismo coraje y la misma obligación de, de que, coño, tú no me respetaste, pues, porque yo te tengo que deber ese respeto? Y yo digo que eso es una de las cosas y unos factores que, pues, me ha afectado un poco en mi carrera. No sé eso cómo, te, el eso no te iba se... a preguntar, en, en, en Dominio, perdón que te interrumpa. Eh, a ¿Tener conflicto con algunos exponentes del género te ha limitado a tu, o sea, a tu carrera o ha traído inconvenientes? ¿Hay personas que han intentado hasta cerrarte puertas? Muchas cosas porque hay muchas maneras de, de tú hacer caer a un artista. Gracias a Dios pues yo tengo mi compañía, yo soy el que aprieto los botones, no hay, quien, hay alguien hay arriba que pueda alguien comprar y que me meta en una, en una gaveta y yo no suelo más nada, ¿me entiendes? Pero por ese factor pues no puede pasar, pero si sí tú ves que van de promotores, mira fulano no le des pario y te bajo los parios míos te, lo, te doy dos mil pesos menos, cosas así, ¿me entiendes? y compran la gente poquito a poco, las mismas páginas que de, de, de, de revoltan, que dan promoción también ellos vienen y les dicen mira te voy a dar tanto, cosas así pasan, me tumbaron mi Instagram con un millón y pico de seguidores orgánicos, ¿me entiendes? Que, ¿sabes? Hay muchas maneras y gracias a Dios, pues, como te digo, porque tengo mi compañía y podido pues, seguir trabajando, no le he dejado caer, yo soy alguien que, me, aunque tenga mis problemas y mi guerra, yo sigo enfocado, ¿me entiendes?, haciendo mi música y el plan, mi plan de trabajo no cambia nunca porque pase o algo o lo otro, siempre me mantengo con mi enfoque, en, mi, en mis metas y... Yo digo que por eso yo siempre hay una línea que yo digo, una tiradera que dice a Bonnie que dice a mí no me afecta tener enemigos porque primero que los temas que yo he pegado, la mayoría son temas yo solo. Okay. Mundo, en mi, mi compañía, nadie me puede controlar, yo mismo me manejo, si sí, tengo gente que me asiste, como la, ¿sabe? tengo mi asistente y mi equipo, Bravo. las decisiones pues las tomo yo y... y ¿Sabe? Por, eso por ejemplo, decirlo, por... exacto. Por ejemplo, eso como mencionaste eh, eh, a Bad Bunny, hay eh, fanáticos, no solamente raperos. Por ejemplo, a veces tú tienes una, un conflicto, por ejemplo, con, ah. como tú has tenido con, con Bad Bunny o con Anuel, ¿con qué ha sido más difícil? ¿Con ellos o con los mismos fanáticos? Porque los fanáticos a veces lo toman muy personal. Hay muchos fanáticos que, que un momento otro pero yo no lo tomo los fanáticos, puede ser que hoy me insulten, pero yo no los bloqueo, yo no... Es fanático al final y puede ser que en dos meses cambie de opinión. Puede, puede ser que... que en, pase cualquier cosa y... hoy ellos se no ven con su rapero. Sabes, yo he recibido mensajes de fanáticos insultándome. Y después a los dos meses, diablo, eres lo más duro y tú te quedas como que, yo, pero tú no viste lo que escribiste ahí. <risa> pero <risa> a mí me pues, eso, ¿me entiendes? Y, pues, o a veces busca llamar la atención, que el, que el artista le responda. Hay veces que me comentan cosas malas por pues, el simple hecho de que yo les comente. Y hay muchas veces que sí les comento. So, pero ya, ¿sabes? Ahora pues me manejo un poco mejor y como que lo tomo menos. Porque en verdad al final son fanáticos y... y y pues ellos tienen derecho a escuchar lo que ellos quieran por algo, ellos están ahí, él sabe en mi página criticando y peor es que no, nunca estén so, yo digo que a, a la vez es un factor negativo porque a veces comentan cosas negativas pero a la misma vez es un factor positivo porque te dan números te dan claro. comentarios, te sabes, te, hablan de ti, los amigo, ah, este tipo no lo soporto ¿qué tipo? pues este Era, ah, ¿eh? <risa> a ver, vamos a ver quién es exacto de una manera u otra ¿sabes? Le, le ayudan a uno que pues yo no lo tomo negativo como artista pues tampoco me interesa porque como te digo no no dependo de, de del género como tal ¿sabes? me mantengo más en mi esquina y pues colaboro con la gente que más tengo relación personal colaboro más con productores me gusta más colaborar con hacer negocios con productores que con artistas y mantengo así Siempre que ¿sí? ¿me porque Ozuna, pues fue que llegó, ¿me entiendes?, Arcángel llegó, Ñejo llegó, Ñengo llegó, ¿sabes?, y Álvarez y Ori, mucha gente que, que pues, son grandes ligas, llegaron y no fue que mi claro. mano fue o alguien, mira, hazle favor, ¿sabes? Todo fue por natural y eso a mí me hace sentir bien y yo sé que lo que estoy haciendo lo hago bien y seguimos enfocado en uno y ya, no frente. <risas> Dominio, hablamos de, de, de las cosas que pudieron perjudicarte en sentido de la guerra. Eh, y la guerra Home, a veces dice, como yo, como yo entrevisté a Coyote ayer, a veces eh, son interesantes porque en una parte te benefician. También, ¿qué te ha beneficiado de esa guerra que tú has tenido, por ejemplo, con Bad Bunny con Anuel? Eh, esos conflictos en qué te ha beneficiado? Pero, ¿sabes? Yo digo que más respeto porque es como te digo, ven que uno no se vende por por hacer un featuring o por, o por ganarse a hacer view o por a ver yo siempre me mantengo mis ideales y si me faltaron no el respeto, me faltaron no el respeto, no porque yo no me invento mi guerra, yo no me invento los problemas, yo no fabrico, me levanto a, llamo a alguien, mira vamos a hacer, a ver yo soy bien celoso y bien real con mis cosas y con mi carrera, mi personalidad y pues tampoco monto personal, ¿sabes? No claro. como que aquí en mi casa pues voy a hacer otro, ah, ahora voy a prender la cámara, ¿sabes? Yo fluyo natural, igual cuando estoy en los sitios, y yo digo que eso me ayuda mucho y en verdad, en verdad, para mí nunca si no no lo he visto difícil porque sabemos que la digo a todo el mundo, yo no llegué aquí grabando con ellos. O sea, Exacto. Y sí, como tú dices, tienen una fanática súper grande porque pues en el negocio pues tienen un buen equipo que lo han llevado, un manejo que lo ha llevado a donde están y pues normal. Pero pues, no por eso yo me voy a frustrar, también yo tengo mis fanáticos fieles. Y a o sea, tú no te dejas intimidar de nadie. Hay muchas cosas que, que, que pasan, que poco a poco ellos van defraudando a esos mismos fanáticos y ven que uno tiene razón. Y pues llegan yeah, y dicen, diablo, tenías razón. Yo te veía mal por esto. Ahora mismo yo hice una entrevista hace en uh -huh. como tres días con Chente. Y sí, la vi, la vi, la vi, me gustó. Pues, ¿sabes? Mucha gente comentando diablo no, no había visto el dominio cómo es, ¿sabes? A veces no no conocen a uno, igual que mucha gente en la calle. Yo he tenido gente que hasta me han querido matar y todo. Que <risa> en la calle... Pues. Le cae malo. Pero, pero te quieren matar fanático de, de los enemigos tuyos. Exacto, pero y a la vez cuando conocen a uno, dicen, ya, entre, me había equivocado, eres tremenda persona, ven cómo uno es con la gente, ven cómo uno. A ver, yo trato que todo el mundo se sienta que somos iguales, ¿me entiendes? No porque yo te comprenda, porque yo tenga dinero, porque yo soy artista, o hacerte sentir menos, no, yo creo que tú te sientas como si fuera artista también, ¿me entiendes? So. Claro. Y la gente, como que eso, pues a la misma vez dicen: Día entre yo, tenido una mala perspectiva del dominio. Y poco a poco la gente estaba conociendo y se van dando cuenta. Y yo no he tenido tampoco la oportunidad, el foro grandísimo para, para que la gente vea el, el lado que uno tiene, el verdadero lado. Porque a veces, dominio, a veces, tal vez. Problemas veces... y ya, pues, ah, me cae mal porque a lo mejor me vieron en 10 videos con arrogancia no mejor hacia ese artista, no, uh -huh. hacia, no, no hacia el fanático, pero ellos lo toman a veces como que, ah, este tipo a lo no mejor es así con la gente, o este tipo a lo no mejor está aburrecido todo el día. Bueno, yo, yo me levanto, ¿no? y es primer, mi primera meta en el día, es pedirle a Dios, darle gracias a Dios, porque estamos, y la segunda es positivo, yo no me puedo decir nada, ah, estoy molesto, me levanté, pero... Bravo, ¿sabes? no, Porque esas cosas traen malas vibras, malas cosas. O yo siempre me levanto, papi. Y Y ya sabéis, pues, soy una persona bien positiva. Y yo digo que eso influye mucho en que mis cosas se hayan dado. Porque, pues, no importa lo que hayan dicho lo que no hayan dicho, siempre nos mantenemos en la mente. Pues. Eh, esa colaboración que tú hiciste con con Osuna Balenciaga eh, fue un hit mundial. Este, yo llegué a escuchar como que tú iba a, a seguir trabajando no sé, era, no sé si era con su equipo de trabajo o, yo tuve o, ¿qué, ¿Qué pasó tuve un año con, con, con su manejo después dime lo vi pero que pues pasaron varias cosas que pues a la misma vez pues él no él, él quería ayudarme quería meter mano como que diablo vamos a hacer vamos a hacerte crecer al nivel que yo estoy pero a la misma vez artista, o so. es bien complicado cuando un artista tiene otro artista, porque claro. tiene cosas, va a tener mis cosas. So, entre esas cosas, pues como que no estamos entrando bien en los tiempos, ¿sabes? pasaron muchas cosas en esa parte, pero no fue, y pues yo decidí, pues mira, Osuna, en verdad, mira, gracias, cabrón, sabes, me ha ayudado, estoy agradecido. Vamos a guardar para en verdad, yo puedo seguir haciendo porque me, me voy a atrasar yo, ¿me entiendes? Y, y él me decía, no, yo no quiero que te atrases, si tú te sientes así, piensa eso, y háblame claro, y ya, y normal, y yo entiendo, y sabes, y, y dejamos es una bueno, relación. Claro, y buena relación, y No, quedamos... en verdad, ¿sabes? Las cosas que él hizo, pues, ahí su corazón, ¿me entiendes? Que eso sé, yo se lo agradezco, cuando una me yo estaba en, en nada, ¿me entiendes? Yo no hacía mucho dinero con la música, hacía... Dos mil pesos en una fiesta aquí, dos mil allá, pero no era como que, ¿sabes? El, el dinero que hacemos ahora, y, y yo digo que pues fue algo que bien, por un paso grande en mi vida, en mi carrera, porque ahí mucha gente conoció el dominio, ahí mucha gente escucharon mis otros temas, ¿sabes? Que fue algo que fue de bien, y eso se le agradece siempre, y es otro más que, pues, no, estamos aquí para ir siempre, porque quiero se le agradecido. Eh, Dominio, eh, ¿por qué a veces tú entiendes que la música explícita es la que más la gente consume? O sea, porque la gente, le a veces ustedes hacen algo tal vez un poquito menos, menos menos tan fuerte, explícito, y no lo consumen tanto. Pero cuando ustedes tiran un tema que es explícito, eh, se consume mucho. Y te iba a preguntar sobre el tema de, del peruano, para eh, uno de los Shady, que está a nivel mundial pegadísimo. Y mira cómo ese tema... Eh, se pegó a nivel mundial, y hice la segunda pregunta, ¿cómo surge eso? ¿Cómo llega eso a ti? Mira, yo mi novia es Maluchi es uh -huh. una exponente peruana también, es cantante y pues un día uno, estaba en Punta Cana con ella y, y pues ella me enseñó, mira baby mira esto es, es, está en mi país, esto se fue viral, qué qué sé yo, y yo lo veo y como que ya me dio un charrito <risa> esto llegó en la pandemia pues Vengo con eso a Puerto Rico otra vez en la venta, ya hablo. Estoy eso ahí, guardado. Eh, me hacía reír demasiado, como que era algo guay. Wow. Y pues un día me levanto y le digo, oye, mira esto, para hacerle ritmo para la noche, ¿qué tú piensas? Y ya está seguro, como que. Y yo, no sé si me quieran, Después digan, ah, mira esto, está haciendo chiste, pero en verdad siento que a la calle le hace falta música así, ¿sabes? Le hace falta a la calle reírse, a, con todos estos problemas que estamos pasando, con toda la pandemia, hay mucha gente en depresión, mucha gente aborrecida, de la, hasta de las mismas parejas, hay mucha gente teniendo problemas personales, por, por lo económico, y yo dije, diablo, cuando yo aquí estaba así, y me quería, sentía como que diablo, me quiero reír, ponía, ponía a él y a, a John también, nos reíamos mucho porque... En verdad es bien jocoso y, y pues es algo bien explícito que no lo vas a escuchar. Exacto. Y está, sobre, está como que, diablo, esto estaba, <risa> Y pues nada, me comuniqué con un faraón y le, le digo a John Zeta primero, le digo, mira, vamos pues a hacerle rime a La canción, vamos a hacerle, le digo. Y él me, John Zeta me dice, me mire, me dice, ¿estás seguro? <risa> ah, y él me dice, pues dale, vamos a hacerlo. Y pues nada, me comuniqué con el chamán, con el Faraón, y, y él me dice como que, ah, estoy de acuerdo, pero no me lo creía, me decía, pero este es cierto, y yo, mira, es en serio, mándame ritmo, y él, pero, a ver a John Z, a ver qué me dice, y yo, mira, John, te lo puse a John y yo le digo, mira, sí, es en serio, te vamos a ayudar, nosotros no nos reímos mucho con tu música, y pues, queremos ayudarte, pues, que le eche para la Dominio. Es mucho artista que... No, mire, no. perdón, perdón que te interrumpa. Eh, tú siente, tú estás consciente de que lo que yo he visto, tú le cambiaste la vida a ese joven. O el muchacho le, le cambiaste la vida. Y yo vi un video llorando donde ustedes dos, tú y tu primo John Zeta, le cambiaron la vida a él. Gracias a Dios, no, en verdad. Y a la misma vez fue como que también una lección de yo no había visto y yo digo que Dios ha hecho Dios y la, la, la vida es bien, bien misteriosa me entiende y a, a, yo no me había puesto a ver lo que la gente hablaba de no me había puesto a ver cómo la gente opinaba ni nada, no me, no me había fijado en los dislikes, tenía muchos dislikes, yo no había no me había fijado en nada de eso, pues la mayoría de las veces que ponía su música era en el televisor y ahí no no me salía que si él sabe, no estaba pendiente de eso y cuando yo empiezo a ver cómo la gente hablaba de él, cómo la gente se trataba, cómo la, ¿sabes? yo dije, diablo, cómo es la vida, porque yo no sabía que la gente lo trataba así, y ahora toda esa gente que lo estaba tratando así, lo está tratando bien, y a la misma vez como que, wow lo lograste, porque... En Perú dicen como los, muchos artistas de allá diciendo como que páginas, diciendo como que mira que ah, el primer artista de Perú que, que logra eso y mentira porque Maruchi, en mi novia y, uh -huh. y temas conmigo con millones de views que yo llevo tiempo ayudándole a él, un exponente de ellos, una paisana de ellos y, ¿sabes? Pues era mal y yo lo hice porque en verdad me sentí alegre con la canción y quería darle eso a mis fanáticos y, y pues lo hice y a la misma vez también pensé como que a lo bueno, mejor la familia de él la va a poder ayudar, va a estar bien. Muchas cosas que puedo saber Un tema mío puede generar dinero, yo sé, también más o nosotros le dimos el máster para que pueda él pueda cobrar su dinero y pueda echar para adelante, ¿me entiendes? Wow. Y hay, Oy, muchos artistas, hay muchos artistas, hay para que la gente pues a lo mejor no conoce o no se dan cuenta, pero yo tengo a Johnny Arletha, El Leta, yes, los muchachos que tienen el simpónico de los G4, de, de Real G, hay muchos chamaquitos, yo grabo con ellos antes de que, ¡pum! Y los ayudo y les enseño el camino, mira, es por aquí, vente, me entiendes, no te no, enfoques. Eso, no, eh, eso está bien. Esto así es que hace el dinero. Esto, esto es un máster, esto son los por esto es publishing. Le enseño el negocio para que. Más el negocio es mucha gente lista y, y ratera, ¿sabes? para que no lo aruñen, Pues me entiende, la mayoría de los chamaquitos, yo me gusta trabajar con ellos así. ¿sabes? Pablo Chile, el de Chile, yo trabajé con él, con, tenía dos temas, tres temas. ¿sabes? Y en, igual en Puerto Rico, hay muchos. Chamaquitos que yo he ayudado, que ahora mismo son grandes, como Diano, Mora, ¿sabes? Son chamaquitos que ahora están en, empezando a encenderse, están en el disco con aquel, en el otro, ¿sabes? Y eso a mí me llena bien, Yambi también, ¿sabes? Cuando ya Yambi estaba, ya trabajaba con y eso, pero, ¿sabes? También yo le dije, papi, vamos a ver, yo estoy encendido en la calle. Tú te vas a encender conmigo por mi lado y gracias a Dios, ¿me entiendes? Tenemos hasta los mismos fanáticos, ¿sabes? El movimiento de él y el mío son bien, bien cercanos que sus fanáticos de los de él son los, los míos. ¿Sabes? Somos como una familia y, y eso a mí me llena más que, que, que 20 gramos y cosas así, ¿me entiendes? No, no, eso está bien porque son personas que tú se si le cambias la vida económicamente o ah, de la fama. No, ahí, no, no, no. no tan siquiera ellos porque al igual que yo, yo tengo un equipo de trabajo que yo tengo un corista que no era corista, yo tengo un asistente que no era asistente, yo tengo un booking que no era un booking, yo tengo muchas cosas que, que ayudaba a mi mismo entorno, a mi círculo y y en esa área pues a lo mejor yo los ayudo a ellos y a lo mejor ayudan a sus amigos, no tienen que estar en la calle a lo mejor haciendo cosas malas porque a lo mejor aprendieron a grabar con una cámara, a lo mejor aprendieron a hacer ritmo, a lo mejor, ¿sabes? Y eh, mucha gente puede beneficiarse de eso y es una bendición para, para en grande, ¿sabes? Gracias Ay, a no, Dios, tiene eh. felicidad y que el palo hiciera burro. Ese tema que anoche hiciera así fue algo como que... A la misma vez que lo esperaba, pero no a esa proporción. Y cuando se fue así, pues fue algo como que wow. A la misma vez le decía a John ya lo está cabrón, nosotros nos jodemos una música, ¿sabe? y de, boom, con lo menos que lo esperábamos, ¿no? lo menos que planeamos, pues fue lo que, pues... Se dio. Realmente, porque, en verdad, en verdad, fue, ha sido algo grande. Eh, dominio... ¿Tú volverías a grabar con, o, sea, o tú grabarías con alguien que tú has tenido inconveniente, sin problema, o no, no con todo? No me gusta, bro. ¿No te gusta? Porque hay gente, pues, hay exponentes, porque que me hemos faltado el respeto demasiado, ¿me entiendes? Como que no me sentiría ni cómodo ni, ni escucharme. Eh, pero hay exponentes que tal vez, pues, no, no hemos faltado el respeto a estos niveles, ¿me entiendes? que pues se mantuvo musical y pues hay gente que es seria con las palabras hay gente que pues, no es seria con las palabras y yo digo que depende de la persona, pero si nos faltamos el respeto ya no, no lo veo como que hoy no lo no, entiendo Dominio, gracias de verdad, eh, vamos a esperar tu álbum en agosto, agosto. Eh, en agosto oh, eh, el álbum se va a llamar no Friends. No Friends, es que va a ser dominio solo, trap y combinaciones de estilo de, de, de, de música Trae un montón de estilos de música nuevos, mm. eh, pues, no he escuchado a colegas en esos ritmos. Acabo de sacar un tema que se llama, ya sabemos, que es en electrónica. O Saqué otro con musicólogo hace como una semana, se llama Célebre, salió para noche. A ver, da un montón de temas por ahí, no podemos, sigue sonando. Esto hace mucho tiempo, que fue el último sencillo comercial, que ese es el primer sencillo de No Friends. Eh, uh -huh. Es ese tiempo. Y, ¿sabes? Hay música en la calle por ahí, pero de otra, <risa> en diferentes. Pues, espero que le agrade al público porque es algo nuevo de mí y algo nuevo para el género también, como sabe la electrónica, algo nuevo que a ver, nadie puede dar eso. También hay drill, que es lo que estamos trayendo uh -huh. ahora, porque es lo que el, la evolución de, como quien dice, de lo que viene ahora después del track el drill. Pues venimos con varios temas de drill también y, y seguimos dando cosas, innovando y haciendo las cosas diferentes siempre. Y metiendo música, que lo que la gente quiere, la música. A la calle. Eh, gracias dominio a las personas suscríbanse a nuestro canal de youtube de telenor eh, gracias a todos los que están viendo a través del canal 10 de telenor y 310 en hd eh, gracias dominio desde puerto rico por abrirnos las puertas de tu casa a través de skype y contarnos todas estas cosas que han pasado en tu carrera así que nada nos vemos y para adelante pues muchas gracias a ustedes y a Redé, ya tú sabes los quiero respeto siempre bendiciones <risa> I'm don't know what you